Hola, mi nombre es Olga Conde y soy profesora de titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria, realizando investigación en el grupo de Ingeniería Fotónica de la misma universidad. Estoy aquí para introduciros el curso de la plataforma Miriada X titulado Presentaciones eficaces. En primer lugar, os quiero dar las gracias y la bienvenida al curso en mi nombre y en el de mi compañero Adolfo Cobo eh, por elegir el curso y esperamos que esta lección sea de vuestro agrado y que podáis aprovechar los contenidos y materiales que tenemos preparados para vosotros. El curso, como he dicho, está diseñado por nosotros dos, aunque también contamos con la colaboración de personas ajenas a la Universidad de Cantabria que nos han prestado su colaboración para tratar aspectos específicos de los contenidos que os vamos a ofrecer. En este vídeo eh, lo que os voy a contar es la parte de introducción del curso relacionado un poco con el contexto y la justificación del mismo. A la vez que también iré explicando de forma muy resumida el contenido de cada uno de los módulos en los que se va a ir desgranando este curso online. Por otro lado, mi compañero Adolfo Cobo os ha preparado un vídeo donde explica y seguramente responderá algunas preguntas que os estéis formulando sobre la metodología la organización, el tipo de evaluación, el esfuerzo requerido para seguir el curso, etc. Os animo a ver el otro vídeo para haceros un mapa completo de lo que os espera a lo largo de estas ocho semanas. A la hora de plantear este vídeo de presentación, pues hemos elegido una estrategia, es la estrategia del 5W más H. Típica estrategia periodística que consiste en responder a seis preguntas. Cinco empiezan por W, ya que la lengua anglosajona tiene mucha fuerza, que sería el quién o who, el por qué o why, el qué o what, el cuándo o when, el dónde o where y la última h sería sobre el cómo. Empecemos por la primera. ¿El quién? Bueno, pues ya nos hemos presentado, Adolfo y Olga. Para más datos sobre nosotros os remitimos a nuestros perfiles que están colgados en la plataforma. ¿vale? Seguimos con nuestra segunda pregunta. ¿Por qué? El porqué de elegir un curso sobre presentaciones eficaces. Seguramente esta pregunta ya os la habéis formulado vosotros y os la habéis respondido a la hora de elegir el curso. Intentaremos daros algunas razones adicionales. Estamos seguros de que en vuestra vida profesional y académica os vais a tener que enfrentar a hablar en público. Hablar en público ante un aforo que pueden ser una o dos personas, o un aforo un poco más numeroso que siempre nos induce un poco de vértigo y de miedo. Es más, estudios recientes indican que se dan en el mundo del orden de 90 millones de presentaciones al día. Eso habéis oído bien, 90 millones. ¿Y cómo se hacen? Pues parece que ese mismo estudio refleja que no se hacen ni tan bien. Un 20% de los trabajadores en el mundo están sometidos o eh, participan como oyentes en una presentación. Y la opinión generalizada es que no están tan bien como debieran. Muchas de ellas adolecen de errores bastante graves, como que el orador se dedica a leer lo que hay en el pantalla, que el texto a veces es indescifrable, bien porque tiene poco contraste o porque el tamaño de las letras es demasiado pequeño, el color no se utiliza de una forma agradable y una forma que tenga sentido, o a veces se abusa de gráficos que no están bien estructurados y que pueden llegar a inducir a mucho error. Eso es como está el mundo ahora mismo en cómo gira a lo largo del... A, en torno a las presentaciones. También creemos que vosotros ya, desde un punto de vista académico o profesional, eh, os vais a tener que exponer o os vais a tener que dedicar a hacer alguna presentación. Puede ser desde la exposición de un trabajo en clase, o de la defensa de un trabajo un poco más importante desde un punto de vista académico, como puede ser la defensa de un trabajo fin de grado, o fin de máster o de doctorado. O ya en un entorno laboral, la presentación comercial de algún producto donde tenéis que captar a vuestros clientes. O la exposición a vuestros compañeros de trabajo de los resultados de un proyecto en el que estéis colaborando todos. O incluso la preparación de una clase o el tener que hablar ante una audiencia mucho más mayoritaria en términos de dar una conferencia en un congreso. Es más, también podríamos ver un enfoque de presentación en el hecho de, de prepararse un material para presentarse a uno mismo a la hora de hacer una entrevista de trabajo. En estos momentos de gran dinamismo laboral, tenemos que ser muy conscientes de nuestras capacidades, limitaciones y transmitírselas a nuestros posibles empleadores. Por eso eh, creemos que este curso puede ser de vuestra ayuda para vuestro futuro, porque ¿os habéis visto alguno de vosotros o vosotras en esta situación? ¿O creéis que podréis estarlo en breve? Si respondéis afirmativamente, os invitamos a acompañarnos hasta el final del viaje. Vamos con el qué. Esta pregunta podría tener dos caras. Por un lado, eh, definir qué es lo que podría ser una presentación eficaz. Y por otro lado, podría ser qué es el contenido que os vamos a ir desgranando a lo largo del curso. En primer lugar, para nosotros una presentación es cualquier acto de comunicación entre dos personas donde un mensaje se tenga que transmitir de forma clara de una persona a otra. El hecho de tener un matiz eficaz viene a indicar que ese mensaje se ha transmitido con claridad y que el objetivo está cumplido. La persona receptora del mensaje puede ser una o puede ser varias, dándonos diferentes enfoques de presentaciones como los que hemos visto antes. ¿Y qué es una presentación eficaz? ¿Qué es una presentación buena? Pues nosotros nos planteamos lo mismo que vosotros. Tiramos de nuestros recuerdos, tiramos de nuestra experiencia como oyentes, como audiencia, e hemos intentado verbalizar eso que se nos ha quedado grabado. Entonces, una presentación eficaz sería aquella que recordamos, aquella de la que nos hemos llevado a algo, aquella que nos ha puesto en una tesitura donde han cambiado nuestras formas de hacer y nuestras formas de pensar. ¿Compartís vosotros esta definición? Lo iremos viendo a lo largo del curso. Si seguimos por la otra cara y visión del qué, os voy a resumir brevemente en qué va a consistir nuestro curso. Una advertencia que hicimos ya en el vídeo de introducción es que el curso eh, no se va a dedicar a explicar cómo utilizar software de presentaciones. Es decir, no vamos a utilizar ni el PowerPoint, ni el Keynote, ni el Prezi. Esas son herramientas que vosotros Podéis utilizar, bajo vuestro criterio y bajo vuestro gusto, elegir unas u otras. Nosotros nos queremos dedicar a ver cómo plantear la presentación para transmitir nuestro mensaje. La forma y el cómo lo decidís vosotros en función de vuestros cursos, de vuestros gustos, aptitudes, etc. Es más, no vamos a tocar aspectos muy concretos, sino que pretendemos dar una visión un poco general de todos los aspectos que pueden influir en la calidad de una presentación. Así hemos estructurado ocho semanas, ocho módulos, donde vamos a ir dando los siguientes contenidos. En el módulo número uno, es un módulo introductorio, donde vamos a reflexionar sobre qué es una buena o una mala presentación. Y veremos, analizando presentaciones disponibles, veremos algunas métricas que nos permiten valorar la calidad de las presentaciones. El módulo número 2 está dedicado íntegramente a estudiar y definir el propósito de nuestra presentación. Es fundamental tener claro lo que queremos transmitir para luego adaptar esa transmisión a la audiencia, que es la receptora de ese mensaje. Entonces, estos dos elementos, propósito y audiencia, tienen una importancia vital a la hora de enfrentar nuestra presentación. El módulo número 3 tiene que ver con la planificación. Antes de lanzarnos a diseñar diapositivas, antes de empezar a hacer animaciones, tenemos que parar un poco y pensar y planificar cómo vamos a ir dosificando ese propósito y hacerlo apetecible a nuestra audiencia. Veremos diferentes estrategias de planificación para que vosotras y vosotros os sintáis libres de utilizar unas u otras. El siguiente módulo está relacionado con la estructura de la presentación. Vamos a intentar adaptar nuestro propósito a una serie de esquemas o estructuras ya validadas y ver cuál es la que mejor se adapta a nuestra intención. E intentaremos esa estructura integrarla dentro de un marco de historia. Este módulo se complementa con el siguiente, donde se va a trabajar intensivamente en dos puntos muy concretos de la temporalidad de una presentación el comienzo y el final veremos diferentes tipos de comienzos que nos permitan enganchar a nuestra audiencia y veremos finales que nos dejen un halo en la audiencia que pe les permita recordarnos a lo largo del tiempo el módulo número 6 tiene ya relación directa con el diseño visual de la presentación, es decir, el diseño de la diapositiva. Ahora sí que ya nos vamos a poner a pensar qué es lo que queremos poner en esas ayudas visuales que van a venir a reforzar nuestro discurso. Hablaremos sobre la importancia del texto, de su tamaño, de su fuente, la importancia que tiene el color a la hora de transmitir los mensajes, la importancia fundamental de las imágenes e imágenes que sean de calidad y ajustadas a nuestro propósito y mensaje y se dedicará un tiempo especial al diseño optimizado de gráficos. Es decir, gráficos que permitan sacar la información de los números y nos ayuden y nos refuercen nuestro mensaje. Finalmente, los dos últimos módulos van a estar relacionados con la persona que presenta. Hasta el módulo 6 ya tenemos nuestras diapositivas preparadas, nuestro discurso preparado y perfectamente enlazado. Y el módulo número 7, lo que aprenderemos a manejar son otros factores que influyen de forma determinante a la hora de transmitir nuestro mensaje que van más allá de nuestro discurso. Así veremos aspectos relacionados con nuestra voz, veremos aspectos relacionados con nuestra postura y nuestra capacidad de gesticular, con nuestra capacidad de movernos por el escenario, por el estrado, y además os propondremos algunas técnicas y ejercicios que os permitan modificar y mejorar vuestro control postural de cara a liberar tensiones el día de el día de la presentación y a tener una presencia un poco más notoria a la hora de presentaros ante vuestra audiencia. Finalmente, el módulo número 8 ya nos deja al pie del estrado, al pie del escenario, al pie de la tarima. Ya es el momento de que hay que subir y hay que hacer la entrega de todo lo que hemos estado preparando. En este módulo os daremos algunas recetas para superar esos nervios que le sufre toda persona que tiene que hablar en público, para identificarlos, para poner las medidas ajustadas para que no nos hagan sucumbir y daremos eh, recetas de última hora para hacer una presentación brillante y fundirnos con la audiencia a la hora de transmitir nuestro mensaje. Nos quedan tres preguntas. El dónde, el cuándo y el cómo. Eso se lo dejo a Adolfo, que os lo contestará en el siguiente vídeo. Por mi parte, me despido y nos vemos a lo largo del curso. Un saludo y gracias.